¡Volviste a entrometerte! ¡Ibamos a ganarle! ¡Y mira lo que hiciste ahora! ¿Qué dicen? Solo estaba tratando de ayudar. ¡Pero no pedimos tu ayuda! Eso es lo que es demasiado difícil. Luchar contra un Kuei y proteger a los demás al mismo tiempo. ¿Por qué dices eso? ¡No necesito oh. tu protección! Ah, creo que hubiéramos sellado al Kuei si los cuatro mm. hubiéramos trabajado en equipo. Así es. También podríamos ser de ayuda, pero deben cambiar su actitud. ¿Ah? ¿Qué tiene de malo nuestra actitud? Cada vez que aparece un cuey, mm -hmm. siempre nos dicen, escóndanse. ¡No se muevan! ¡Ocúltense! Eso no es cierto. ¿O sí? ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Iremos por el cuey ¡Quédense aquí y escóndanse! Y la verdad, nunca confían en <risa> Min o en mí. Vamos, amigos. No es un <risa> buen momento para hacer esto. Debemos estar listos antes que la nube regrese. Toma. Calcetín Kung Fu para que no se moje y puedas transformarte. Muchas gracias, pero no creo que sea necesario. ¿Lo ves? Volviste a hacerlo.